Comienzo por un motivo En mi camino rimo para calmar Ya que esta no te la ayuda Que pido sin más Ya está, basta Mi coco se sacude, perturba Dejo que la pico ponga y fluya Y mi contienda maldita Son las cadenas que rompo Cuando mi mente grita frita tu salchicha Yo frito mi mente pensando Que es suficiente para cantar El mecanismo de defensa de esta sociedad Que me quita más de lo que da Vivir viviendo mientras caca También pasa de todo loco No brotamos brota comentar un poco roto, roto hasta rota hasta mi mente, mi, mi alma se acostumbra poco poco, no decilo lo es como cura, sí, pura puta cura que es la, la música, todo es una moda, inventar ¿sí? algo nuevo ya es fácil, ¿Sí? no hay ingenio invertir ¿sí? para ganar o sobrevivir, claro que, que sí. sí. Impresiones buenas <risas> es buena cuando diviertas en letras, sudor y grietas, esfuerzo <risas> y, y lágrimas sinceras, me he grabado casi 100 más para completar el esquema, que más todo lo da dentro y por para mí es todo un placer, es un placer